El artículo el Conectivismo y Neuroeducación tras disciplinas para la formación en la era digital surge tras la idea de poder describir cuáles son las disciplinas que ayudan a comprender el aprendizaje del siglo XXI. Sabemos que las tecnologías se han hecho presentes y que es algo que no podemos evitar. El conectivismo en este sentido surge como una disciplina que trata de explicar cómo se da el aprendizaje en la era del uso de las tecnologías. Las anteriores eh, teorías del aprendizaje no contemplaban el uso de estas herramientas, por lo tanto, no son tan apropiadas para explicar cómo se da el aprendizaje. Por su parte, la neuroeducación pues, es una temática novedosa que implica eh, la comprensión del cerebro, cómo funciona respecto a las instrucciones que se reciben y cómo es que se construye el aprendizaje en los estudiantes. Es por ello que este artículo aborda eh, cuestiones teóricas respecto a ambos conceptos, hace una interpretación a partir de lo que es común entre ellos y que pueden ayudar a explicar el aprendizaje en el siglo XXI. Es importante también destacar que estas disciplinas como teorías no han sido eh, con, comprobadas, aún se encuentran en proceso de, de construcción, de revisión, pero finalmente sí ayudan a, a entender lo que está sucediendo, sobre todo explicando la manera en la que los estudiantes aprenden a partir del uso de la tecnología, de la conectividad, de cómo eh, se relacionan con otras personas, de cómo depositan el conocimiento en diversos medios y pues bueno, tomando en consideración tanto las eh, este, exposiciones que han hecho los, los autores del conectivismo y eh, ahora quienes se interesan en la en neuroeducación. Eh, por lo tanto, este artículo tiene la intención de despertar en los lectores eh, la curiosidad de conocer sobre ambas disciplinas y poder realizar investigaciones que los consideren en cuanto a su aplicabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.